Excelente viernes 18 de marzo para todos nuestros oyentes. Yo soy Diego Garza, conmigo está el Bomber. Buen día a todos. Hoy es el Día Mundial del Sueño. Nos pueden seguir en Instagram, YouTube, Facebook, en Ciber TV y en nuestras redes sociales cotorreo.financiero. Y la pregunta del día es, ¿qué tanto subió, subió ayer el índice de Hong Kong después de haber escuchado Buenas Noticias allá en, en Asia? Que, que ya, digo, en ese tema ahorita que lo desarrollemos... Eh, ya o sea, era preocupante un poquito las, las posiciones de las empresas este, que operan en el SIC... ...o más bien que operan en Estados Unidos, que son sí. chinas... ...y que nosotros por medio del SIC las podemos operar... ...pero ya estás hablando de, de una baba que me, que me acuerdo que decían que en 200 dólares estaba barata... 220, y, llevo, sí. ajá, ...y llegó a estar en 73 dólares... Sí. ...y también he visto por ahí eh, colegas o gente que, que con el tema del boom de Tesla empezó a invertir en NIO, que la hemos mencionado aquí, ¿te acuerdas del, del carro que iba a traer sí. como que un touchscreen en el parabrisas que era el NIO no sé cuál? Sí. este También se llegó a estar abajo de los 14 dólares en 13.38 y al menos llegó a tocar los 18.47 en el, en el, en el día, entonces no ahí te encargo la volatilidad y con eso que vamos a mencionar, pues bueno, sí. por ahí viene este, son... para ese sector de empresas chinas es una buena creo que es una buena noticia, ¿no? Sí, temas de hoy está pues el, lo que pasó ayer en China, uh -huh. por otro lado algo de las reservas. Sí. Este, hablamos hace unas, hace como tres semanas hablamos de los hackers de Anonymous hack, eh, en una guerra cibernética contra Rusia, vamos a hablar de los resultados que han tenido, y si nos queda ahí un minuto o dos les hablo de, de Tecate Pal Norte que sacó sus NFTs y lo están medio rompiendo aquí en, en México, bueno en Monterrey pues. Y empezamos con el tema de, de China, que creo que fue algo que sorprendió ayer a muchos... O bueno, no, no sorprendió, pero pues ya lo esperaban y fue un poquito de relief. Pasa pasa que este pues es, un, es un mercado complejo el chino, ¿no? O sea, al final de cuentas, ya ya eh, había un listado en Estados Unidos de empresas chinas que les decían, si no me cumples con estos requisitos te voy a deslistar. Uh -huh. De hecho, el miedo era eso, como lo, lo que le pasó a, ¿cómo se llama? Rappi, no, la del, lo del carro, ¿cómo se llama? Eh, Uy, Didi. Didi, Didi, lo que le pasó a Didi y amenazaron a otras empresas y, y ahí como ahí eh, lo personal me faltó algo de investigación porque no sabía, por ejemplo, traigo algo de baba y no sabía qué iba a pasar si le llegan a deslistar, ¿no? Pero eh, como te digo, ya había amenazas y ya había un tema de, de, de pues de verlas feo eh, y que si te llegan a deslistar pues no sabes dónde vas a quedar parado entonces pues era, era venta masiva prácticamente, sí. ¿no? De hecho estaba revisando yo en Bloomberg vi que, por ejemplo, Baba traía más del 50% de caja de lo que valía el precio de la acción. O sea, si valía, voy a decir un número, mil millones, traía más de 500 millones en caja. Entonces, este, mal no, no, era, no era a los números que estaba reflejando, ¿no? Yo siempre decía que si este eh, Baba fuera, estuviera en Estados Unidos costaría este al menos 10, 20 veces más de lo que llegó sí. a costar entonces ahora lo que hicieron fue que eh, ahora sí como que platicaron las partes, los reguladores y, y ya hay mucha apertura en, en, en cuanto a los chinos como, como para mantener una una mejor regular, eh, más sí, bien sí. mejor comunicación sí, y mejor sí. regulaciones con Estados Unidos este y pues esto trajo un rebote como les platiqué que, eh, de las empresas chinas Baba subió más del 30% el miércoles. Y si mal no recuerdo, andaba cerca del 20 NIO. Y como les decía, llegó y a tocar. Estaba Bidu también 33%, Tencent 23%. No, no entonces sí. fue, fue una. De hecho, ahí compartí la nota y me decía nada más eso. Pues es que eso era lo que los tenía frenados. Sí, o sea, de hecho, y voy a resumir un poquito lo que. Pues en base a la nota que me mandaste. Ajá. Pero lo que pasó ayer fue que pues que, o sea, salieron a hablar no sí. es el gobierno chino sí, del miércoles ajá no. y las se hablaron de, de, sobre cómo las políticas deben estar beneficiando más a los mercados uh -huh. este y que eh, de manera precavida empezarían a introdu introducir políticas contraccionistas que esto significa que ya sea que y tú acabas de presentar el de mí, también debes saberlo el gasto <risa> gubernamental eh, se reduce o el aumento de impuestos, pero eso lo harían de manera, pues, insisto, precavida. O se habló sobre... Se me hace que la saqué males. <risa> <risa> se me hace que, digo hablaron ahí sobre las operaciones macro, eh, sobre cómo revivir la economía, que empezar a introducir más, o sea, una política proactiva, eh, temas de bonos y... Y lo que me llamó la atención, porque era un pedo que traía, creo que era Alibaba hace unos meses, que traía el tema del posible deslisto... Sí, de, lo, que, lo que acabo de decir sí, de que en sí. En Estados Unidos. Ajá, ajá. Eh, mencionan, dice, o sea, entre paréntesis, apoyar a salir al público fuera de China. O sea, que van a apoyar a las empresas a que se, se, pues, se listen en, en, pues, fuera de, de, que, que, del que país. Son, que son temas, y quiero hacer una, una un paréntesis, ¿no? Son temas súper importantes, por ejemplo, viniendo de un país como China, este, socialista, sí. y, y que esté a la apertura, porque al final del día, cuando entiendes, y eso lo hemos visto mucho aquí en política y en México, que, a ver, el speech puede ser uno, pero el speech también aleja inversión inversiones, ese tipo de cosas, ¿no? Tú le dices a la gente lo que quiere escuchar, eh, y si te sigue cierta cantidad de gente, pues le sigues diciendo eso. Pero la realidad es que las empresas nos dan trabajo, este... Eh, más lo que yo empleaba mucho, por ejemplo, que ahorita había más eh, había mucho negocio en cosas que no generaban valor y, y perdías las que generaban valor. Entonces, cuando existe una empresa que genera valor, es productiva, da empleo, este, bla, bla, bla, pues lo mejor es apoyarla, ¿no? Entonces, sí. que China, que un, que un país como China esté teniendo esa apertura para que sus empresas porque las estaban empinando con sus regulaciones y con sus con su este no compartimiento de información y con su este tema socialista, ahora que hagan y, y, y hay apertura para que las cosas se hagan bien, cosa que ojalá y pase en México a sí. la medida de lo posible. Y digo, no no necesariamente con eso, porque no tenemos ese tipo de empresas o, o al menos esas empresas sí, son, eh, sí están este, en, en mercados afuera de México, pero bueno... Lo, lo hablo en temas económicos, ¿no? Que hubiera esa apertura para decir, yo sé que ustedes, que gracias a ustedes tenemos empleo, entonces vamos a vamos a trabajar gobierno, bla, bla, bla. Pero bueno, ando sí. de idealista el día de hoy. Sí, y digo, y si te esperarías que China, digo, siempre han sido muy cerrados desde el que hayan sí. hablado, si me sentí que estaba escuchando a, no sé, yo Biden muy Sí, así. sí, y, y, y por eso, insisto, no es para menos, eh, me decían que, que como venía un rebote del más del 30% en BABA, pues madre, o sea, de, tienen to, eh, estás, estás rompiendo todo el paradigma de ese socialismo y de esa este, de lo que se está quejando Estados Unidos. Y no creo que le hayan dado por su lado a Estados Unidos en cuanto a, a que se quejaba de que iba a empezar a, a deslistar si sí, por, por no cumplir con las regulaciones, simplemente quieren cumplir con las regulaciones. Es un sí. mercado este público donde hay reglas y China se va a poner a, y se va a adaptar a las reglas y por eso este puede ser buena oportunidad para, sí. para esos, dentro de toda la volatilidad que, que ha habido en estos, en estos días. Y lo que estuvo cabrón respondiendo, respondiendo a la pregunta del día el, el Hong Kong el, el, o sea, el índice de Hong Kong subió 9%, es como decirte que el S&P subió sí, es un, 9%. Es una locura. Pero en, en el Hong Kong, y lo que estuvo más cabrón fue que el, el Hang Seng Tech index, o sea el, de, el índice de, de tecnología. tecnología de ayer uh -huh, uh -huh. subió 22% y luego que yo traigo al Hang Seng de Hong Kong el 9% ayer a la última hora que chequé ¿Sí? llevaba un 7% ayer y bueno el 9% fue antier, el 7% fue ayer y el de Tech 22% antier y ya llevaba 9% la última vez que chequé ayer este, a esto sumarle los 31 y 33 y 23 de Tencent Bidu, Ava, etcétera, etcétera ya regresó a los 100 dólares Alibaba. Sí. Este. Y. Pues, que, inclu que inclusive, eh, irónicamente, hoy en la mañana, que antes de entrar a mi examen, estaban los futuros negativos. Se dieron la vuelta en el día. El petróleo sigue muy volátil. Es, llegó a estar abajo de los 94 dólares, una cosa así. Ahorita está arriba de los 100. Eh, de repente, eh, he visto bastantes como reacciones. Eh, mentales de, las, de, de, las, de la gente con la que convivo y tal, de que si ya le dieron la vuelta, lo que hay que quedar claro y creo que es el siguiente tema y me adelanto como, como desesperado que soy, es que va a seguir el tema o, o, desde a, de ayer que habló Powell que de, en, en, en, de la Reserva Federal, que subieron punto ciento la tasa y que va a seguir muy agresivo este año, Está hablando hasta de 6 subidas sí. este, o sea, estás hablando de uno y medio en total, bueno este, sí, uno y medio en total era lo que lo que más o menos veían, pero siguen sí, preocupados por el tema de inflación. Sí. O sea, ¿cómo, o sea, ¿y estas subidas de tasas cómo ves tú que están afectando al o pueden afectar a largo plazo los mercados? No, pues obviamente es, es, es, es eh, ¿cómo le llaman? Y lo acabo de también de presentar, ¿no? Es, es como una política restrictiva, ¿no? De, de, de Lo que haces es, en economía, ¿no? Eh, Pagas un premio y, y eso hace que, que no crezcas económicamente la, la velocidad en la que estabas creciendo, Este, pero eso también ayuda a, a despresionar los precios. También por ahí de mayo ya va a terminar con los estímulos que estaba haciendo, entonces eh, se pues acabó la inyección de lana y sí. se acabó la fiesta en cierto sentido. Por eso eh, vuelvo y digo, digo que de repente eh, ya ven dos días positivos y la gente se desespera y se pone a comprar, y, y, y todavía sigues teniendo ahorita las variables que tenemos y, y no sé si traigas ese tema pero también me, me, lo, me lo compartiste eh, por un lado ya los números eh, de COVID como que le están dando la vuelta a todo uh -huh. quedó muy dañado o el, o el tema que está dañado ahorita es todo eso y la inyección de lana y los estímulos y regalar dinero en Estados Unidos provocó mucha inflación este, La subida del precio de petróleo tan alto siguió provocando mucha, este, mucha sí. inflación. Sin embargo, por ejemplo, en la nota que me mandaste, ya el tema de vuelos, eh, ya están vendiendo tickets como si fuera el 2019. Sí. O sea, la gente ya está viajando como épocas pre-COVID. Ya prácticamente ese tema, digo, no es como que haya quedado olvidado, pero sí le están, vamos a decir que, que el mercado ya, ya, ya se olvidó, de, las, de los temas del tipo hoteles y ese tipo de cosas El problema es el daño que se ocasionó Con cuestiones de precios sí. y, y, y volatilidad en los precios Y subidas de eso, subida de, de los hidrocarburos Y estoy como haciendo un recap, ¿no? O, o, o recapitulizando esa cosa este Y también el tema de la guerra, ¿no? Que eso sí. tampoco es como que se haya acabado Entonces, eh, está muy interesante porque al final del día... El, hay que entender que están subiendo tasas y, y, y, y la subida de tasas tendería a afectar eh, eh, el, el ahora sí, sí. que la, la, el, el, el mercado. O sea, eso, es, sí. eso es muy directo. Obviamente le pegas al precio de los bonos, este le pegas al, al mercado de valor. O sea, todo debería de ajustarse y, y no es una política de crecimiento el tema de subir las tasas. Al contrario, es Oye, frenar un poco. Ahorita que mencionabas el petróleo, el Brent... También la última vez que chequé ya estaba de regreso abajo de los 100 dólares, ¿no? Hoy lo vi, creo, más bien ayer, este, lo vi arribita de los 100 dólares ya otra vez. Okay. O sea, el, el, por ejemplo, el podcast pasado andábamos hablando de 94 dólares y hoy ya volvió otra vez a, a las andadas arriba de los 100. Sí. Ahora no afectó el mercado como tal. Sí. Eh, porque, pues, como les digo, en los, eh, hasta la una y fracción de, del miércoles iba, iba, iban iban positivos y te, y, y te traían tendencia a cerrar positivos. Sí. Y como tercer tema, ¿te ¿se acuerdan en los que hayan escuchado el podcast hace como tres semanas? Hablamos de los anónimos, de que eran los, los ciberataques que estaban... O sea, una cuenta con más de 7.9 millones de seguidores que de hecho han subido 500.000 seguidores nada más en lo que va de la guerra de Ucrania contra Rusia. Este, declararon que iban a atacar a empresas, gobiernos, eh, televisoras, noticieros eh, rusos. Y esto fue hace tres semanas, eso fue de que, oye, vamos a hacer, y ahorita queremos hablar de qué es lo que han hecho. Y no sé si ya viste la película de Batman. No, este, no, te, no me vas a spoilear, nada, ya, me, ya pues, me han regañado por, por, por, <risas> por, andar de, por andar haciendo spoilers. Digo, no voy a spoilear, Pero, el, el, el malo, todos o sea todos sabemos, es el, el o sea, no sabía en yo, las películas no. de Batman, en las películas de Batman, sí, los malos son como que temas de, o sea, el la gente contra el gobierno de alguna okay. manera en todas sí. las películas y si ha sí. sido el Joker, así si es el Riddler, así todos. Sí, son sí, sí, sí, sí. Y así así me imagino a, a los de a los anónimos. Ahorita que veas, cuando veas la película te vas a acordar de los anónimos, imagínate su cara, güey, porque están haciendo lo mismo, es es raza que está diciendo te está chingando a, a la gente. Nosotros estamos a, a joder también este de manera cibernética. ¿Qué están haciendo? Como dije, ahorita atacaron a todos estos tipos a, a todas estas empresas y gobiernos. Hubo mucho leak de información y datos. Este, de hecho, en una investigación de 100 bases de datos rusas analizadas, 92 estaban comprometidas, este, la mayoría siendo de retailers. También borraron archivos y luego cientos de archivos los editaron y expusieron el nombre de Putin, guión bajo, stop, guión bajo, this, guión bajo, war. Putin para esta guerra. Este, expusieron mails con sus administradores. Tenían una base con 270 mil eh, nombres y correos y la pregunta aquí es ¿qué van a hacer con todos estos datos? ¿qué podrían hacer? Este, porque al momento solo están como que jugando contra, contra esta raza poniéndole el, cambiando los archivos y la madre pero estamos hablando de que tuvieron acceso a bases con muchas contraseñas y llaves secretas del gobierno ruso y de empresas rusas uh -huh. este, de hecho en la televisión de Ucrania la hackearon y había una programación en vivo que estaba dando puras noticias pro-Ucrania en la televisión rusa. Hackearon también a Gazprom, de las compañías más grandes de Rusia. Y luego, pues esta raza son los Robin Hood. De, lo, lo hacen como Robin Hood, tal cual. Y hay una... Hay 310 mil voluntarios del IT Army, de, o sea, de la Armada de Tecnología de Ucrania, uh -huh. por medio de Telegram que están jodiendo también a los rusos. Y, y pues todo esto sale, está saliendo por medio de los mismos... Hackers de, de Anónimos. Me lo imagino mucho como, como Batman, tal cual me dio sí, muchos. Y imagínate, trios. y lo que hemos platicado, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tan grande va a ser el daño o el boquete que le van a hacer a la economía de Rusia y, y, y a todo ese tema, ¿no? Cuando es prácticamente eh, la mayoría de Occidente o la mayoría del mundo está contra ellos, ¿no? Este, muy sí, poco. Y en, y en temas de tecnología, más que nada, o sea, las empresas de tecnología que estén saliendo poco a poco de Rusia. Pues, pues Se va a quedar oscuro el, el sí, o, o, No sé si obsoleto Pero este Un país tan grande que termine siendo Así tipo la, la Corea Este, el norte o, o, o Cuba o, sí. o O ese tipo de cosas pues no No debe estar, no debe ser el El, el sueño de los rusos Que, que están chavos sí. ahorita, ¿no? Sí, y pues ya para no alargar Tanto el, el, el podcast Alárgalo dele, dele una revisada a en la, a, a Tecate de Pal norte les doy un update rapidísimo. Sacaron mil NFTs, de los cuales 100 son vitalicios para, pues para el, el evento. Y unos te dan acceso gratis a tomar con los artistas. Otros te dan cinco accesos con tus, o sea, para, ti, para tus amigos. Te dan un chorro de beneficios. Se compraron, me tocó comprar nueve de esos en .04. ahorita ya están en punto .2. Y todavía ni se revelan. Y al parecer 100 de los mil son los más cabrones que se podían estar vendiendo bien caros. Estrategia muy interesante por parte de Pal Norte porque digo, representada por Tecate, no creo que Tecate se quiera ver mal. este O sea, no, no creo que quieran quedar mal. Entonces, creo que es una buena iniciativa. Se me hizo bastante padre que lo haya hecho una empresa mexicana uh -huh. porque apenas está empezando a salir y Coachella no lo está haciendo y no se está viendo en Estados Unidos tanto como pues, lo va a lograr Pal Norte poco a poco. ¿No será porque ya se están quedando atrás esas, ya se está bajando el, el, el ánimo de esas cosas. No, hombre, güey, este año yo creo que lo van a super mega llenar, güey. Cada no, no, año. no, no, no me refiero. al ah, de Palno. Sí, pues sí, sí, cochelas o, o, o cosas. Pues que imagínate es, la programación, la, güey. Digo, yo entiendo. Que, ah, sí, pero al final de cuentas, pues lo hacen por negocio, no, no. Sí, a lo que a eso es lo que iba, o sea, que en qué le beneficia para el norte tener mil NFTs que saben que los que 100 son vitalicios, por ejemplo. Sí. Pues dirías tú, güey, le están perdiendo esos cien. Pero por otro lado dices tú, pues güey, yo, yo tengo el vitalicio yo lo voy a vender, te lo voy a vender a ti en 100 mil y les toca el 10% a ellos. Y luego tú lo vas a vender en 120 y luego el otro lo va a vender en 80 y el otro lo va a vender en 500 y se están llevando 10%, 10%, 10%, 10% sí. y están cubriendo sus gastos con eso. Se me hizo una est excelente estrategia. Perfecto. ¿Y vas pues, a sacar un dato? No, ya estoy... Muy bueno. Todo por con eso cerramos el podcast de hoy. Que tengan un excelente fin de semana. Un abrazo a mi hermano que se casa mañana. Bolas. Este... Y el Entonces, clásico también, pues. Y que ganen los rayados. Eso. Se viene un buen fin de semana y que tengan, disfruten y el, el clásico. Y el clásico también allá en, en, en España. Sí. Entonces va a estar esta semana, fin de semana de clásico. Y lo bueno que es y, puente, ¿no? Y, y de boda, y puente. Así que <risa> ánimo a todos. Saludos.